Dichos y refranes en español 1. A otro perro con ese hueso A otro perro con ese hueso Ejemplo Daniel, yo no creo nada de lo que dices Ve a otro perro con ese hueso 2. De tal palo, tal astilla, de tal palo, tal astilla. Ejemplo, a José Luis le gusta mucho la pesca como a su padre. De tal palo, tal astilla. 3. A toda prisa, a toda prisa. Ejemplo. Nosotros tuvimos que comer a toda prisa. 4. Echar leña al fuego. Echar leña al fuego. Ejemplo. Tú con tus comentarios tan negativos, lo único que haces es echarle leña al fuego. 5. Es pan comido. Es pan comido. Ejemplo. El examen de historia es pan comido. 6. Más vale pájaro en mano que cien volando. Más vale pájaro en mano que cien volando. Ejemplo, Sonia solo me pagó la mitad del dinero que me debe. Más vale pájaro en mano que 100 volando. 7. Buena suerte. Buena suerte. Ejemplo, muy buena suerte en tu presentación. 8. A mal tiempo, buena cara. A mal tiempo, buena cara. Ejemplo. Estás pasando por una situación muy difícil, pero recuerda que a mal tiempo, buena cara. 9. El que la hace, la paga. El que la hace, la paga Ejemplo Tú me engañaste con otra mujer Y recuerda que El que la hace, la paga 10. Perro ladrador, poco mordedor Perro ladrador, poco mordedor Ejemplo, Ramón siempre te amenaza y te amenaza, pero recuerda que, perro ladrador, poco mordedor. Dichos y refranes en español.